saben que Mark B, el exponente de música urbana, eh, siempre ha tenido un equipo de trabajo que todo el mundo conoce, que es Santiago Matías y mi amigo Melvin de León. Eh, Mark se ha caracterizado por de los urbanos, uno de los más organizados, más respetuosos para mí. una de las personas que tú, tú puedes tener una conversación con él y, y, y el tipo te da un buen trato, el tipo te da un buen respeto. Yo lo he entrevistado más de cuatro veces y las cuatro veces sin duda han sido momentos muy buenos porque el tipo se sabe manejar. Y eso que a veces he tratado de tirarle preguntas de, de meterlo al medio. Y es imposible porque el tipo es muy bajo perfil. Pero dicen que el amor no dura para siempre. Y en el amor entre Santiago Matías, que es dueño del proyecto de Marvin Y Marvin parece ser que se divide. Hubieron unos comentarios de Marvin como que se sentía mal, depresivo Y eso. Y Santiago Matías parece que hizo un comentario diciendo que quien quiera a Mar que él tiene, que está vendiendo su contrato eh, de manera, eh, cuando tú, tú vendes algo de manera eh, eh, en especial, vendemos esto ahí, ¿ustedes creen que eso sea un sonido para ayudar para, para algo que pueda lanzar Marbik? ¿O en verdad ya se acabó el amor entre ese, ese, ese equipo de trabajo y el artista marvin Ricky, vamos contigo. Óyeme, todo lo que gira en torno a Santiago Matías crea mucha especulación. El tipo es un maestro en estrategia y todo. Eso para mí que es una bullita, sonido. Y más vi que tuvo quizá un episodio de, de est estrés, de depresión, lo voy a hacer. Sí, porque una Vamos. gente que está trancada, una gente trancada, tú sabes que no, no sale a hacer actividades, le puede llegar eso, ¿verdad? ¿Qué tú dices de eso, Ricky? Sí, <risa> sí, sí, pero, sí. sí. Pero... No se oye. Ok, no se oye lo de Ricky, parece. No se oye. Sí. Ok, a ese lo de Ricky no, no, no está llegando el audio. Ok, mientras vamos ayudando con Ricky con la audio, ahora sí. Eh, Patricia, ¿qué tú opinas? ¿Te gusta la música de Marví, Patricia? Sí. Eh, él es, es famoso entre los popis y eso. ¿Te gusta ese tipo de música? Ah, pues Patricia es popis. Sí, sí, sí. Eso es Ay, sin duda. Ya. Bueno, yo pienso que eso es para que él. Ni... O sea, para volver a cantar a. A las parándulas porque él, él como que ya no suena no está no se escucha mucho de él ajá no se escucha mucho de él pero para mí es que por ahí viene algo viene un proyecto por ahí claro eh, igual como hizo Don Omar, eh, Bad Bunny y Don Omar que vino Bad Bunny, Dios que, que no grabaría con Don Omar porque lo estaba esperando entonces después vino pasas un álbum y, ta, y sacan una canción. tamón ¿tú crees que Bien, el sonido o en verdad se dividió Marvin y, y Santiago Matías? Eh, bueno, eh, saludo primeramente, buenas tardes a todo el, el público televidente que nos sintoniza esta tarde. Uh -huh. eh, yo creo que eso es algo de, de sonido en las redes, tú sabes que siempre buscamos esa parte para... Mira, tú acabas de decir un ejemplo ahora de Bad Bunny, fue con Don Omar. Uh -huh, el que usaba. Bad Bunny decía que no, así, que no grababa con, con, con Don Omar. Y luego... Una canción que se llama. Entonces, es lo que te digo, todo se trata ahora de sonido. Y, y más con Santiago Matías, que es un ícono en las redes sociales. El de del sonido. Conoce. Incluso cuando tú lo pusiste y te la foto de ahí, yo pensé que era él que estaba ahí con nosotros en el momento. <risa> realmente, realmente eso puede ser también un sonido y Eso difícil, mí, que es difícil que sal... A mí me gustan las canciones de él no como para A mí también A mí me gusta. Eh, eh, eh, Ramón, para que Santiago Matías dé una entrevista tiene que ser en su canal de YouTube Es difícil que dé view a otra gente ¿sí? A otra plataforma okay. Eso es lo Entonces, de Lo que se trata de Santiago Matías Que él Es una empresa obviamente, sí, él tiene que dar, pero él entiende claro. que hay que darle solamente a él todo oh. es en mi canal todo es en mi live, todo es en mí pero nada de él para otro y bueno, y se le respeta porque cada quien tiene su forma de manejarse, ¿te entiendes? Claro. Yo, yo lo que creo que no sé si es, me hace como difícil eh, entender como que Marvita se está apretando a eso porque él nunca ha sido de sonido o sea, Marvin nunca ha sido una persona como que vamos a hacer una estrategia para poder sonar o hacer un, un tal bulla. Él nunca ha sido de sonido. O sea, sí, es, una, pues, sí, es una, un tipo que se baja, se maneja bajo perfil. Una vez hubo una, una confrontación con Kiko y de una vez la tumbó ahí mismo. O sea, dijo no, no, no, Kiko, usted sabe que es usted mío. O sea que Marvin no se maneja, eh, no se maneja que de sonido como griten y... blanca, blanca, no se maneja el... y cosas así entonces eh, yo creo y entiendo que para mí es posible que, que, ven, que ven esa división que ven esa división que ya, ya llegó su momento porque no creo que Santiago pueda relajar de manera así tan, tan, tan fácil de, de vender un contrato no sé qué piensan ustedes. Claro. No es que Santiago Matías, te voy a decir una cosa. Puedo no me la palabra, porque no me la he uh -huh. Santiago, eh, Marvin no necesita, porque por el perfil que él tiene, tiene un perfil bajo. El perfil uh -huh. de Santiago Matías, para venir y que aparece hace algo y pegarse. Eso que puede hacer un urbano de aquí, un meloso que está subiendo, que ha subido. A una gente así. Pero un Marví no necesita una, un, una un rating le Santiago Matías, matilla en un Instagram o un video o un problema para darte un rating para tener margen. Porque Madrid, sí. eh, no, no, que Marví es una gente que no, nunca lo he visto tú en conflicto. O sea, es un muchacho no, no, no. que se maneja bajo perfil. No, no, sé, no sé cómo lo ves tú, Ricky, no sé. Eh, sí, Marví es una gente bajo perfil. Eh... Hasta dentro, de, dentro del género, porque eh, todo el cerebro es a los focos. Cerebro sí, sí, a los focos, lo... todo lo que se mueve a los focos. tírate por ese puente, ya va más tírate tira por ese puente. Sí, tipo disciplina. Todo es a los lo focos. Patricia, ¿qué tú, ¿qué tú piensas? que ¿Es posible así eh, que sea esa división? Porque el tipo no se ve que es eh, de conflicto. Bueno, yo pienso que debe, eso que ellos hicieron debieron hacerlo bajo perfil, tranquilo, no un comunicado. Claro que sí. O sea, todo si es, había lo... un problema o algo, ellos debieron de arreglarlo y después, si había una separación, ok, separación, pero tenían que manejarlo bajo perfil, todo. como él es bajo perfil. Pero, pero de dónde sale. Eh, eh, eh, la, la, primera, la primera piedra, quién lanza la primera piedra. Parece que me ha puesto como comentario como depresivo y Santiago sí. se ha burlado de eso y se ha burlado como diciendo como que vayan denle cariño, denle apoyo al niño ¿sabes? y luego bueno. pone unos comentarios medio fuerte sí, creo que sí. eh, Santiago, sí. si es así los dos eh, eh, ese proyecto tan bonito que tienen ellos y esa comunicación o sea, que y entre ellos dos que hacen una buena química el grupo el equipo de Melvin de León y Santiago Matías y Mar B hacen una buena química debieron manejarlo como dice Patricia o un comunicado o algo bajo perfil sabes Porque así eh, no le conviene a ninguno ni a ni a Mark B.